Hola, hola, buenos todos, aquí somos comentando un día a la taberna Y hoy volvemos a Total War Warhammer En nuestra campaña con Imrik, el príncipe dragón Que ya hemos conseguido... Oh, hola, oh, míralo, míralo, míralo Oh... Oh... Que ya hemos conseguido su dragón Valiente locura Vale, bueno, estamos establecidos aquí Esperemos, esperemos poder aguantar Tenemos ahí 500 de oro Estamos generando 800... Vamos a salvar Casabar de este ejército de aquí Y luego trataremos de reagruparnos en Antoch Porque este ejército también se viene con ganas de fiesta Entonces, ah vale, no podemos hacer nada más, fin de turno Y nada, recemos porque no vengan a atacarnos a Antoch Eso va a ser importante Uf, no más oh. Vale Joder, con un lanzacráneos Tío, qué asco Vale, ok, pues nada Recemos con que podamos salvar esto Bueno, al menos Yo es que creo que como tenemos la derrota Por el lanzacráneos y ya está Alcance 380 El nuestro 380 también Uy pues nada, vamos a reventarlos por encima Desde la ciudadela ¿Cómo vamos a perder esto? Nada, nada, nada Ni de milagro Ni de milagro Teniendo nosotros Los maestros de la espada eh, na, na, na. No, esto no se puede pasar Tenemos un noble o sea, Esta guarnición es una locura No sé, no sé Encima tenemos a Imric por ahí ya con el dragón Que eso nos debería dar toda la ventaja Que nos faltaba ahora y, y con eso ya tenemos que ser lo suficientemente fuertes Como para aguantar las ciudadelas y ir para adelante Vale, aquí Ok, esto está bien Así Y el lanzavirotes ¿aquí detrás? ¿por qué? ¿llega? no llega no puede subir en la muralla y no puede disparar desde aquí el problema de esto es que lo destinamos ya a Uf, o sea, él sí que va a poder disparar pero yo no voy a poder dispararle yo es que quiero poder eliminarlo A ver, desde esta colina Un poquito más así Me da miedo que las flechas se revienten contra la muralla Literalmente Y teniendo el mismo rango deberíamos estar O sea, face to face Sí Fua Porque encima no nos da Vale, vamos a ponerlo, deberíamos ponerlo con este El multidisparo Dios Vale, que este es el rollo lluvia de balas literal. Sí, y disparar de arriba, abajo Vale, ok, nada, nos vamos a quedar así Pero nos va a hacer mucho daño Vale, iniciamos batalla Ahí, espérate, espérate Bueno, vamos a cortar esta puerta así En un grupo Luego este grupo así de apoyo Y luego toda esta puerta aquí uy Bueno, pues nada, al revés Vale, vale, el nobre y el lanzabilotes Vale, iniciamos batalla Esto, que empieza a disparar ya oh, Bueno, y si lo cargamos así Os imagináis A ver, se supone que ya hemos hecho un tiro Hemos perdido mucho tiempo. ¡Ojo! LOL, no he notado ni el daño. Claro, es que con esto que haces. Y, y, no, y no puedes hacer nada por ello, ¿eh? Nah, que va, las torres aguantan muchísimo. Vale, aquí tiene solo arietes. Vale, corre. Por lo menos tengo suerte de que solo me esté pegando aquí, ¿sabes? Vale, vamos a meter a estos maestros de la espada a luchar allí. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oh, vale, porque entiendo que ya no tenían un disparo fijo. Vale, aquí cuerpo a cuerpo. Venga, vosotros cuerpo a cuerpo. Vosotros aquí. Venga, a limpiar, a limpiar. Hay que limpiar todo eso. Venga, aquí. Nada, que no lleguen aquí. Perfecto, perfecto, maravilloso. Vale, me sirve. ¿Podemos defendernos bien o qué? Venga, disparamos ahí. Vale, estos están reventaditos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Buah, vaya, o sea, te vas a venir a pegar contra los maestros de las pastas, Flipado, Venga, antes de que suban los hemos reventado. ¿Qué ha pasado? Una unidad enemiga. ahí a luchar, conforme sube lo reventamos eso es, nada, estos maestros son una locura, me gusta vale, aquí como vamos, aquí se aguanta bien, bien, bien, bien uff, aquí va a venir, a, se va a subir el señor este y no va a hacer mucho daño oh tiene un disparo malísimo Vamos a retrasarlo y vamos a reventar esas unidades que tenemos por aquí. Uh, vale, vamos a bajar con esto aquí rápidamente. Nuestro señor aquí frenando todo. Pero poco más podemos hacer. Vale, los señores de la espada vamos a bajarlos aquí también. Vale, aquí qué tal vamos. Bueno, se está aguantando poco. Eh, venga, reventamos a esta gente, por favor Vale, eso, eso es, o sea, deberíamos estar haciéndoles papilla Un poquito de actitud Vale, ¿cómo vamos con el lanzapirotes? Un poquito aquí plantado, vale Venga, a ver si somos capaces de disparar o qué. Un poquito fracaso. Uh, qué, qué, qué, qué, bueno, bueno, bueno, bueno, tienen unidades bajas de moral, ¿eh? Vale, está bien, está bien, está bien. Ya, se puede, se puede. Se puede, vale. vale el problema sí aquí lo tenemos eh aquí tenemos un problemón esta gente no dispara o cómo venga hombre no, reventando a la gente claro o sea estáis aquí casi cuerpo a cuerpo tío no podéis fallar eso es venga Literalmente teníamos que estar reventando a la peña Con los arcos, tío Mira, mira, mira, o sea, qué cambio Mira, qué cambio Bien, activamos el moscaramuza y vamos a reventar a la gente, o sea Mira, mira, mira, mira En un momento esto te destruye Aquí yo no sé hasta qué punto esto va a ser bueno para nosotros. Nos están buscando ángulo bien, yo qué sé. Ni tan mal. Una de tus niñas se ha quedado sin munición. Pues ya sabéis, cuerpo a cuerpo. Venga, sin piedad. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. A ver, ¿cómo, cómo está la metralla esa? ¿Vuela o no vuela? Eh, no veo que disparemos, ¿eh? Vale. Claro, aquí ha venido ya un ejercitazo brutal. Bueno, ese ¿eh? aguanta. Vale, bien, bien, bien. Ni tan mal. Qué lástima, nos está haciendo huir a todos. Vale, bueno, aquí se está aguantando. Aquí volvemos. Bien. Tenemos. Vale, esta gente tiene munición aún. Venga, desde arriba. Y es que esto deberíamos ser capaces de estar limpiando va a ser tan de fácil nosotros. No me creo que no podamos Tío, Vale, vale, vale, vale, vale, venga ¿Y aquí qué tal va? Claro, el, el héroe nos ha descolocado bastante Buah, Es que, es que, si te quedas sin munición, carga, eso, venga Duro ahí... Sí, nos reagrupamos, vale. Pues ya sabéis, venga al, al combate. O sea, es que se ha quedado hasta el lanzacráneo sin munición, tío. Así va todo. Venga, que no nos discute nadie, ¿eh? Podemos disparar, venga Es un buen disparo, es un buen disparo ¡Wow, Perfecto, muy bien, muy bien Vale, continuamos, continuamos Venimos a apoyar aquí El héroe se nos encarga de eso bastante fácil Bien, bien bueno, La verdad es que limpia de una forma, tío Podemos disparar. Maravilloso. Si los podemos reventar, perderán muchísimo ellos. Tus hombres se reagrupan. Vale, pues ok, aquí todos. Ay. Venga, señores, que vosotros estáis enteritos. Es posible. Sí, vale, podemos, podemos. Queda algo. Una de tus unidades se ha quedado sin munición. Vale, ok. Nos vamos a llevar Arches. todo esto aquí. ¡Hemos resistido, tío! ¡Hemos resistido! ¡Qué bien! Venga. El lanzabirotes... Hombre, yo quiero que le metan un pelotazo que lo revienten. ¿Será posible? A ver, desde aquí, en este plano... Que lo vea... Uy, no sé si le van a dar... ¿eh? ¿Llegará? ¿No llegará? No lo sé, ¿eh? Venga. Oh, nos hemos reventado muchos de los nuestros ¿eh? Vamos a sufrir mucho daño colateral y eso está feo. Alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto fuego, alto fuego. Venga, nuestro señor. Vamos, ahí, cargamos. Nah, este, o sea, se debería de ver... ...hundido entre tanto... Entre tanta unidad, sí, vale, y no tenemos nada más okay. Los que se fueron, se fueron Y ya está, no podemos evitarlo en yeah. ¡Victoria! A pesar de lo que decían, hemos resistido Esto iba a ser una super derrota Y lo hemos sacado adelante Mira, 49 bajas, 90, 61 73, 87 129, 61 98, o sea Es una Barbaridad Qué gusto da ganar. Dios, eh, han perdido todo el ejército. Estima, eso nos viene genial. Reabastecer un 10%. Oro, 700 de oro. No, vamos a... Necesitamos, necesitamos reemplazos. Vale, Numas no ha perdido un ejército muy grande. Es nuestra oportunidad de ir hacia el norte e ir a por ellos. Vale, vamos a ubicarnos en Antoch. ¿Guardan el dragón? Vale Y vamos a reclutar Fua Le meto la guardia del mar de Lothurn Vale, vamos a sacar una guardia del mar de Lothurn Y Básicamente vamos a sacar arqueros Espérate, tenemos mil ¿Podemos construir algo aquí? No lo sé No, aquí podríamos construir esto Ingresos Con el artesano élfico Pero son muy poquitos ingresos La plaza por el orden público Pero es ocupar espacio de gratis No lo sé No lo sé, no lo sé Vale, nada, vamos a sacar otra de lanceros Sí, sí, porque para poder defendernos, porque si no lo vamos a pasar muy mal Vale, y nada, tal y como estamos, pues nada, siguiente turno, para adelante Y continuamos avanzando More Session Paz negociada Guerra declarada Vale, ok un trovador. Sabiduría milenaria. Hace muchos años el viejo y respetado vidente desapareció en el espinazo del dragón. Enviaron rastreadores en, busca, en su búsqueda incluso organizaron una misión de rescate. Pero todo fue en vano. Salió por perdido. Hasta ahora. Su reciente reaparición en Calidor ha provocado una gran alegría. Cuenta que ha pasado todo este tiempo en comunión profunda con un antiguo dragón estelar que al percibir un espíritu afín le enseñó todo lo que hay que saber sobre la piedra bruja Diseminada por el mundo Como resultado la capacidad de investigación aumenta para toda la facción Vaya hombre Vaya Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh. 2000 Fuck 2000 1455 Vale Ok, la idea es que sí que podamos... Vale, vamos a meter la Columnata aquí y ahorraremos para continuar. No sé cómo va a estar nuestra serie de vagar. ¿Qué guarnición tiene esta gente? Nivel 2. No debería tener mucho. Unos jinetes. Vale. Y este ejército tampoco debería representar mucha amenaza con lo que tenemos nosotros. Vamos para allá. Y ya vamos a ver qué es, tal está la resolución Victoria ajustada En serio Vamos a ponerle Bueno, si sí, el liderazgo así está bien repartido La guardia del mar de Nocer con escudo la vamos a dejar Claro, el problema que tienen ellos son los carros Y todo eso, pero nosotros teniendo el dragón El noble, la hechicera Deberíamos pasar por encima Autoresolución Uy, bajas medias, pero no nos pone ¿Quién es? Vamos a disfrutar. Digo, hacemos una autorresolución, salimos adelante y ya a partir de aquí avanzamos, pero nada. perfecto. Es que encima, cuello de botella. Nos enfocamos. Con los arqueros deberíamos enfocarnos en la caballería para reventar la cosa mala. Y con la hechicera más el dragón, reventamos el cuello de botella y purr, para destrozar toda la morralla que, tiene, que tenga que venir. Oh, con 21 es muchísimo Vale, nos echamos para atrás Vale, vamos Adecuándonos al cuello de botella A mí esto está bien porque Al ser un cuello de botella Vale, vamos, no tiene nada Mágico Ni por el estilo Que nos puede hacer un montón de daño Entonces nos podemos agrupar más o menos Bien Vale, la Guardia del Mar del Ocer la vamos a meter aquí. Empieza con el arco, pero luego... Vale, vamos a quitarle el modo escaramuza. Eso es, eso siempre es importante. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Un grupo... Un segundo grupo. Perfecto. Y ahora, Im Imrik... Claro, Imrik va volando. Tiene aliento el dragón, el cuerno. Vale, la maga la vamos a poner en este costado y al noble en este otro perfecto, vale, vamos a ponernos a esta gente bien distribuida esto empieza en CD 40 segundos vale, vale vamos a poner a Imerick aquí en el centro vamos a lanzar lo que se pueda el 2 también el 3 aquí, el 4 aquí el 5 aquí el aquí. Spearman, onward! Mage, direct me! My power Vale, doña. Bien, ahí todo por el aire. Me gusta. Oh, me gusta. Uh, bueno, hemos fallado bastante, eh. Hemos fallado bastante. Vale. Una de rayos penetrantes, aquí está bien. Vale una bola de fuego, perfecto. Estas dos aquí. Vale. Ok, el dragón, vamos a meter la ye amarada Tiene rango Aquí en el centro, sí, sí, sí, sí, sí Vale, la maga vamos a meter que nos ponga el fuego aquí Con una tormenta aquí Vale, vale, vale, vamos a avanzar cuerpo a cuerpo Que la maga se nos va a quedar descolocadísima Vale, el cuerno, eso es importante, vamos a dejar que lo caste bien. Vale, y bajamos al barro. Eso es. Vale, vale, vale. Hemos tirado la, la llama, sí. Vale, vale, vale, vale ¿El noble tenemos alguna otra habilidad? No Vale, vamos a meter el liderazgo Esto, perfecto La verdad es que con el dragón estamos reventando Deberíamos estar reventándolo todo Vale, vosotros aquí Vosotros aquí, si estos huyen, que huyan Me parece correcto Vale, nos hemos, podido, nos hemos conseguido defender Muy bien, vale, apoyada aquí apoyada aquí Vale, está muy bien. Vale, vamos a volver a meter la llama aquí. Eso es. Vale. Ahí en medio, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. La maga, vamos a hacer que meta una bola de fuego aquí. A ver si puede cruzar el campo de batalla. Oh, Dios, que va, pega aquí Vale, eh, recuperamos, recuperamos Tenemos que recuperar El señor enemigo está herido Perfecto Venga A ver, señora, salga usted de ahí, por favor Muy importante para nosotros que siga viva, sin duda. Vale, vamos a volver a meter liderazgo. Me gusta. Vale, así no perdemos a la maga. ¿Podemos meter un pelotazo de fuego aquí? Ahora sí que tenemos rango. Estamos al alcance, perfecto. Vale, vamos a meter esto así. Que nos barra el campo de batalla un poquito. Vale, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos escondemos aquí detrás Perfecto, vale, vamos a volver con todo el mundo Lanceros La guardia del mar de Lothurn Bueno, de hecho, vamos a hacer que la guardia del mar de los Nos dispare un poquito Que aquí empezamos a recuperar Bastante gente con fuego Bien, bravo Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo bravo. Lo hemos conseguido ¡Oh! Bien, o sea, el, el fuego te purificará. 156 bajas, 146 bajas, 48 bajas. No hemos perdido ninguna unidad completa. Ellos han perdido en este turno nuestro. Bueno, nuestro no y suyo. Dos ejércitos super, súper tochos. Podemos resistir. El príncipe dragón resurge. Maravilloso, Dios. Vale. A ver... ¿Cuánto tesoro? 800. Tomar y ocupar. No, vamos a ocupar solo. Aunque sean mil y reposición de bajas... Bueno, es que en verdad lo necesitamos. Vale, vamos a tomar y ocupar. Provincia bajo control. Vale, en la provincia vamos a meter... ¿Dónde está? Es que no es... Vale, vamos a meter coste de construcción y crecimiento... Abaratado, vale, vagar, vamos a reparar, vagar Perfecto, vamos a Ah, no, no, no, no, vamos a ahorrar, tenemos que ahorrar hasta los 2000, podríamos haber puesto La tecnología ya, vale Bueno, bueno, bueno, poco a poco ¿Quién tiene que subir? El noble Vale, perfecto, muy bien Le hemos puesto a reponer a las tropas Incrementar el comercio, vamos a subirle esto Efecto local constante Incrementar los recursos comerciales producidos a la provincia local Vale, vamos a meter maestro de armas Y esto ya lo veremos más adelante Porque de momento aquí en vagar no podemos construir nada útil Para nosotros por el momento Vale Vale, vale Miedo me, miedo me da este ejército, eh Yo pienso que van a ser capaces Entre la agua de De combatir, eh Vale no, entonces no construimos nada. Ok, aguantamos aquí, final de turno. Ah, hay que ir a por la pirámide negra de Nagash. Que nos va a otorgar nuestros... Kenry ha pasado, vale. No más. Han perdido muchísimo ejército, muchísimo ejército. Eso me gusta mucho. Vale, ok. Volvemos a tener lo primero con estos 2.000... Avances comerciales, maravillosos. Todo va a ser un turno y listo. Ahora, nos han quedado 500. ¿Podemos hacer algo? Probablemente no. No, es que ya estamos listos para marchar, ¿eh? Ya estamos listos para manchar de nuevo. 80 más 4. ¿Por qué? Personajes, presencia militar. Claro, si me voy, continuará bajando. Provincia es inestable, menos uno por turno. Menos 9. Impuestos, menos 4. Corrupción, menos 1. Es que tenemos que aguantar. La pira... Es que si conseguimos la pirámide negra de Nagas puede ser una pasada. Vale, Sudemburgo. Esta gente, ¿qué tal? Estas ruinas élficas. Y es que no, no tenemos ni comercio con Sudemburgo. ¿Por qué razón? A ver... Talacua... Sudemburgo... Oferta... Ahí ya tenemos un pacto de no agresión, acuerdo comercial... Vale, han aceptado la oferta, perfecto... Vale... Sí, ok, tenemos 500 pero no nos da para nada Es que tenemos que empezar a sacar cosas útiles ya Y eso es muy importante Porque el, hay ejércitos, los scaven están súper chetados. Vale, vamos a aguantar aquí este turno o, o... Sí, vamos a aguantar aquí este turno Acabamos de reponer nuestras fuerzas Y encima estabilizamos un poquito más la región Y con eso vamos para adelante Veremos a ver qué tal Se han retirado Vale Avances comerciales Perfecto Ok, ahora, ¿a dónde? Uh, ¿por qué? Ostras Hornos, taller del escultor Taller de lapidario No tenemos nada Así En serio Vale, vamos a subir vagar a nivel 2 aquí, aquí podemos construir algo Nos hace falta La curtiduría, entiendo Cabaña de caza Curtiduría bueno, A ver Tecnología Finca ganadera, maderería Bazar oriental Salina Viticultor ¿En serio? O sea, hemos desbloqueado eso para nada. Avances culturales. Dios. Nada. No, imposible. Avances militares 2. El archivo. ¿Eh, ¿Dónde está el archivo? Campos de pastoreo. Bosquecillo. Bosquecillo mayor. Bosquecillo bendecido. <ríe> vale. Errador. Mm -mm. Templo de Asurian, Forja elfica, Herrería de Izilmar. Buah O sea, tenemos literalmente un montón aún de. Uf. Ok, no, es que esto ya lo tenemos. Vale, pues nada, vamos a consumir esto. Vamos a subir Vagar al refugio de nivel 2. Y vamos a movilizar al menos aquí. A ver a ver, a ver ver qué hay. ¡Yush! Somos capaces de luchar contra esto. Y la, claro, la pirámide de gas tiene una fortaleza... wow vale, esto es una barbaridad la pirámide negra esta es indestructible vale, nos vamos a volver para casa vale y aquí que nos vamos a quedar un par de turnos hasta que consigamos estabilizar la región y meter todo hacia arriba, fuentes de la vida eterna, esto sí, eso lo recogeremos más tarde, pero asaltar esto va a ser muy difícil, ok, tal y como estamos, lo vamos a dejar por aquí, sí, así que nada, recordando siempre, seguimos en Twitter a los dos, tanto a como a mí, que van a estar a los dos en de la descripción, también recordad, seguimos en Twitch, tratamos de abrir directo todos los miércoles, ahora la cosa está un poco más complicada, pero bueno, se intenta,